La información fue ofrecida por Daniela Flores, gerente financiera del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Se ha, se ha perdido un dinero. ¿Qué cantidad? Eh, no, eh, o sea, el valor no es significativo, sino la forma. La sino la forma, que no es de costumbre. Y como es de una institución pública y los fondos son públicos, pues nosotros debemos de darle frente a la situación. Y debo de decirte que eso está en fase de investigación. Tan pronto la investigación concluya, pues le estaremos llamando Daniela, hablamos ya de la caja chica entonces, de sí, la caja. Son, eh, sí, fue el fondo de caja chica. ¿Cómo o sea, se percatan ustedes de este robo? No, porque cuando la persona que tiene la custodia fue a hacer un desembolso eh, y fue a buscar eh, los fondos que se manejan en un sobre, el sobre no estaba. O sea, desconocemos cómo, qué pasó, por eso se está investigando. Alberto Durán, director de la Policía Municipal, asegura que los robos son constantes, por lo que tomará medidas de seguridad en el ayuntamiento. Ciertamente han estado ocurriendo algunos robos y hemos hecho la denuncia formal al departamento correspondiente a la Policía Nacional. Empezó un proceso de investigación, hay algunos empleados que serán suspendidos en las próximas horas y estaremos dando respuesta. Eh, lo más breve posible a los medios de comunicación del hecho ocurrido. También estaremos instalando en todas las áreas de la alcaldía cámaras de seguridad para que cualquier situación que se dé eh, quede captada como debe de ser. INTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.